REBELIÓN EN LA GRANJA, CAPÍTULO 2 El viejo mayor falleció tranquilamente mientras dormía tres noches después. Enterraron su cadáver al pie de la huerta. Esto sucedió a comienzos de marzo. Hubo una gran actividad secreta durante los tres meses siguientes. El discurso de mayor les había hecho ver la vida a los animales más inteligentes de la granja desde un punto de vista completamente nuevo. Ellos ignoraban cuándo ocurriría la rebelión que Mayor pronosticó. No tenían motivo para pensar que ocurriera durante... Ellos ignoraban cuándo ocurriría la rebelión que Mayor pronosticó. No tenían motivo para pensar que ocurriera durante el transcurso de sus propias vidas. Pero vieron con claridad que prepararse para ella era su deber el trabajo de organizar y enseñar a los otros recayó de manera natural sobre los cerdos a quienes en general se reconocía como los más inteligentes de todos los animales entre ellos los elementos prominentes eran dos cerdos jóvenes que tenían los nombres de snowball y napoleón a quienes el señor jones criaba con el fin de venderlos napoleón era un cerdo muy grande de apariencia feroz el único puerco de raza berkshire estaba en la granja. Tenía fama de salirse siempre con la suya y era de pocas palabras. Snowball tenía mayor facilidad de palabra que Napoleón, era más vivaz e ingenioso, pero consideraban que era más débil de carácter. Los otros cerdos machos de la granja eran muy jóvenes. Entre ellos, el más conocido era uno pequeño y gordito de nombre Squiller, de mejillas bastante redondas, voz chillona, ojos vivarachos y movimientos ágiles. Era un brillante orador y cuando discutía alguna cuestión difícil tenía un muy persuasivo modo de saltar de lado a lado moviendo la cola. Se comentaba que Squiller tenía la habilidad de hacer ver blanco lo que era negro. Con base en las enseñanzas del viejo mayor, estos tres habían elaborado un completo sistema de ideas al que denominaron animalismo. Cuando el señor Jones ya dormía, celebraban, varias noches por semana, reuniones secretas en el granero, durante las cuales se exponían a los otros los principios del animalismo. Inicialmente encontraron mucha apatía y estupidez. Varios animales hablaron que debían lealtad hacia el señor Jones, a quien le decían «amo», o hacían elementales observaciones como «el señor Jones nos da comida», «nos moriríamos de hambre si él no estuviera. Otros hacían preguntas tales como, ¿a nosotros qué nos importa lo que va a ocurrir cuando estemos muertos? O bien, si la rebelión de todas formas se va a producir, ¿qué diferencia existe si trabajamos para ello o no? Y los cerdos tenían enormes problemas en hacerles ver que eso era opuesto al espíritu del animalismo. Molly, la yegua blanca, fue la que hizo las preguntas más estúpidas. La siguiente fue la primera que dirigió a Snowball. Después de la rebelión, ¿habrá azúcar? No, contestó Snowball con firmeza. En esta granja no tenemos medios para elaborar azúcar. Además, tú no necesitas azúcar. Vas a tener toda la avena y el heno que requieras. ¿Y se me va a permitir continuar utilizando cintas en la crin? Insistió Molly. Camarada, dijo Snowball, esas cintas que te gustan tanto son el símbolo de la esclavitud. No comprendes que la libertad es más valiosa que esas cintas. Molly hizo un gesto afirmativo con la cabeza, pero daba la impresión de que no estaba completamente convencida. Los cerdos tuvieron una lucha todavía mayor para contrarrestar las falsedades que Moses, el cuervo amaestrado, divulgaba. Moses, que era el preferido del señor Jones, era chismoso y espía, pero también era un hábil orador. Tenía la intención de conocer la existencia de un misterioso país de nombre Monte Azúcar, al que iban todos los animales cuando fallecían. «Se encontraba en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes», decía el cuervo. «Se encontraba en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes», decía el cuervo. «En ese lugar era domingo siete veces por semana». El trébol se encontraba en estación todo el año y en los cercados crecían los terrones de azúcar y las tortas de linaza. Los animales sentían odio por Moses porque era muy chismoso y no trabajaba, pero algunos creían lo del monte azúcar y los cerdos tenían que darles muchos argumentos para convencerlos de que ese lugar no existía. Los caballos de tiro, boxer y clover eran los discípulos más fieles los dos tenían una dificultad enorme en formar su propia opinión pero desde que aceptaron como maestros a los cerdos asimilaban todo lo que se les decía y a través de sencillos argumentos lo transmitían a los otros animales jamás faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban la canción bestias de inglaterra con la que siempre finalizaban las reuniones entonces el hecho fue que la rebelión se produjo mucho antes y con más facilidad de lo que ellos estaban esperando. El señor Jones, en años anteriores, pese a ser un amo duro, fue un agricultor capaz, pero contrajo varios vicios últimamente. Se desanimó bastante después de perder mucho dinero en un pleito y empezó a beber más de la cuenta. Permanecía durante días enteros en su sillón de la cocina, leyendo los diarios, bebiendo y, de vez en cuando, dándole cortezas de pan mojado en cerveza a Moses. Sus hombres se volvieron holgazanes y descuidados. Los campos estaban cubiertos de maleza, los vallados estaban descuidados, los edificios necesitaban arreglos y los animales estaban mal alimentados. Así llegó junio y el heno ya estaba casi listo para ser cosechado. El señor Jones fue el señor Jones fue a Willingdon la noche de San Juan, que era sábado, y se emborrachó de tal manera en el León Colorado que hasta el mediodía del domingo no volvió a la granja. De madrugada los peones habían ordenado las vacas. De madrugada, los peones habían ordenado las vacas y posteriormente se marcharon a cazar conejos, sin preocuparse de alimentar a los animales. El señor Jones, cuando volvió, se quedó dormido de inmediato en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de modo que los animales estaban todavía sin comer al anochecer. Los animales no resistieron más el hambre y se sublevaron. De una cornada, una de las vacas rompió la puerta del depósito de forrajes y los animales comenzaron a servirse solos de los depósitos. El señor Jones se despertó en ese instante. Él y sus cuatro peones se hicieron presentes de inmediato con látigos, azotando de un lado a otro. Esto superaba lo que podían aguantar los animales hambrientos. De manera unánime, a pesar de que nada fue planeado anticipadamente, se abalanzaron sobre sus verdugos. De pronto, Jones y sus peones se encontraron recibiendo desde todas partes empellones y patadas. Perdían el control de la situación porque nunca habían visto a los animales comportarse de ese modo. Esa inesperada insurrección de bestias a las que estaban habituados a golpear y maltratar a su antojo los aterró hasta casi hacer que perdieran la cabeza. Al poco rato, dejaron a un lado su conato de defensa y huyeron. Los cinco, un minuto más tarde, corrían velozmente por el sendero que llevaba al camino principal con los animales persiguiéndoles victoriosamente. La señora Jones miró por la ventana de la alcoba, vio lo que ocurría, metió rápidamente varias cosas en un bolso y escapó de la granja por otro camino. El cuervo Moses saltó de su percha y aleteó detrás de ella, graznando ruidosamente. Los animales, mientras tanto persiguieron a Jones y sus peones hacia la carretera y apenas salieron, cerraron el portón tras ellos de manera estrepitosa. Y de esa manera, casi sin darse cuenta de lo sucedido, la rebelión se había realizado exitosamente. La granja Manor era de ellos y John fue expulsado. Los animales, en los primeros minutos, apenas si daban crédito a su victoria. La primera acción que realizaron fue correr todos juntos alrededor de los límites de la granja para asegurarse de que ninguna persona se escondía en ella. Después volvieron galopando hacia los edificios con el fin de borrar las últimas huellas del funesto reinado de Jones. Entraron en el depósito que se encontraba en un extremo del establo y fueron lanzando al aljibe los bocados, las argollas, las cadenas de los perros y los crueles cuchillos con los que el señor Jones tenía la costumbre de castrar a los cerdos y corderos fueron arrojados al fuego en el patio donde en ese instante se quemaba la basura las riendas las cabezadas las anteojeras y los degradantes morrales los látigos tuvieron el mismo destino cuando vieron arder los látigos todos los animales saltaron de alegría también Snowball tiró al fuego las cintas que por lo general adornaban las crines y las colas de los caballos durante los días de feria. «Las cintas», comentó, «se deben considerar como vestimenta, que es el distintivo de una persona. Los animales, todos, deben andar desnudos». Al escuchar esto, Boxer tomó el pequeño sombrero de paja que utilizaba en la época de verano para evitar que las moscas le entraran en las orejas y lo arrojó al fuego con todo lo demás. Los animales habían destruido en muy poco tiempo todos los que le podía hacer recordar el dominio de Jones. Napoleón, entonces, los llevó de nuevo al depósito de los forrajes y a cada uno le sirvió una doble ración de maíz con dos bizcochos para cada perro. Después entonaron siete veces seguidas y de principio a fin la canción Bestias de Inglaterra y posteriormente se acomodaron para pasar la noche y durmieron como jamás lo habían hecho antes. Sin embargo, se despertaron cuando amaneció, como era habitual, y recordando de repente el memorable acontecimiento, se marcharon a la pradera todos juntos. Había una loma a poca distancia de allí, desde donde se podía dominar casi toda la granja. Los animales se apresuraron en llegar a la cumbre y miraron a su alrededor, a la luz muy clara de la mañana. Sí, les pertenecía. Era suyo todo lo que podían ver». Poseídos por esta idea, daban grandes saltos por todos lados, se lanzaban al aire brincando de felicidad, mordían la dulce hierba del verano, se revolcaban en el rocío, coseaban alzando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte fragancia. Después recorrieron toda la granja para inspeccionarla y miraron con callada admiración la tierra sembrada, el campo de heno, el soto, la huerta, el estanque, era como si antes jamás hubieran visto todas esas cosas y apenas podían creer que todo les pertenecía. Más tarde volvieron a los edificios de la granja e indecisos se detuvieron callados ante la puerta de la casa. Era suya también, pero tenían mucho miedo de entrar. Sin embargo, un instante después, Napoleón y Snowball empujaron la puerta con el hombro y los animales entraron en fila india andando con el mayor cuidado por temor a echar a perder algo. Caminaron de puntillas de un cuarto al otro con miedo de levantar la voz, mirando con una especie de miedo reverente el increíble lujo que había allí. Los espejos, las camas con sus, las camas con sus colchones de plumas, el sofá de pelo de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria que se encontraba colgada sobre la chimenea de la sala. Bajaban la escalera cuando notaron que faltaba Molly. Descubrieron al volver sobre sus pasos que la yegua se había quedado en la mejor habitación. Tomó un trozo de cinta azul de la mesa de tocador de la señora Jones y mientras la apoyaba sobre el hombro se admiraba en el espejo como una boba. Los demás se lo recriminaron con aspereza y se fueron. En la cocina estaban colgados unos jamones. Los sacaron y les dieron sepultura». Gracias a una cos de Boxer, el barril de cerveza fue destrozado y de la casa no se tocó nada más. Por unanimidad, se decidió allí mismo que iban a conservar la vivienda como museo. Todos estaban de acuerdo en que nunca debería vivir allí ningún animal. Los animales desayunaron y después Napoleón y Snowball los reunieron a todos nuevamente. Camaradas, dijo Snowball. Tenemos un día muy largo ante nosotros, porque apenas son las seis y media. Debemos comenzar hoy la cosecha del heno, pero hay otra cuestión que tenemos que solucionar primero. Entonces, los cerdos revelaron que, durante los últimos tres meses, aprendieron a leer y escribir con un libro elemental que fue de los hijos del señor Jones y que posteriormente tiraron a la basura. Napoleón dio la orden de que trajeran unos botes de pintura negra y blanca y los llevó hasta el portón que conducía al camino principal. Después Snowball, que era el que escribía mejor, cogió entre los dos nudillos de su pata delantera un pincel y tachó Granja Manor del travesaño de arriba del portón y pintó en su lugar Granja Animal. De ahora en adelante ese iba a ser el nombre de la granja. Más tarde volvieron a los edificios donde Napoleón y Snowball ordenaron traer una escalera que hicieron poner contra la pared de atrás del granero principal. Explicaron entonces que, a través de sus estudios de los últimos tres meses, lograron reducir a siete mandamientos los principios del animalismo. En la pared serían inscritos esos siete mandamientos, iban a formar una ley inalterable por la que se deberían regir todos los animales de la granja animal a partir de ese momento. Con dificultad, porque para un cerdo no es sencillo mantener el equilibrio sobre una escalera, Snowball trepó y comenzó a hacerlo con la ayuda de Squiller, que le sostenía el bote de pintura, unos peldaños más abajo. Sobre la pared alquitranada fueron escritos los mandamientos con letras blancas y tan grandes que se podían leer a una distancia de 30 yardas, Así decía la inscripción. Los siete mandamientos. 1. Es un enemigo todo lo que anda sobre dos pies. 2. Es un amigo todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas. 3. Ningún, ningún animal va a usar vestimenta. 4. Ningún animal va a dormir en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Todo estaba escrito con mucha claridad y la redacción era correcta, excepto que donde debía decir amigo se leía imago, y que una de las S estaba al revés. Snowball lo leyó en voz alta para los otros. Con una inclinación de cabeza, todos los animales asintieron, demostrando su completa conformidad y los más inteligentes comenzaron de inmediato a aprenderse los mandamientos de memoria. «Camaradas, ahora», gritó Snowball mientras tiraba el pincel, «Alenar, vamos a imponernos el compromiso de honor de acabar la cosecha menos tiempo del que tardaban Jones y sus peones». En ese instante, las tres vacas, que desde un rato antes parecían estar inquietas, comenzaron a mugir con mucha fuerza. No habían sido ordeñadas de hace 24 horas y sus ubres estaban a punto de reventar. Los cerdos, después de pensarlo un momento, mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito porque sus patas se Y ordenaron... Los cerdos, después de pensarlo un momento, mandaron traer unos cubos y ordenaron a las vacas con regular éxito porque sus patas se adaptaban bastante bien a ese trabajo. Prontamente hubo cinco cubos de leche espumosa y cremosa que muchos de los animales miraban con mucho interés. «¿Y con toda esa leche qué se va a hacer?» preguntó alguien. «A veces, Jones utilizaba una parte y la mezclaba con nuestra comida» dijo una de las gallinas. Camaradas, no se preocupen por la leche, dijo Napoleón poniéndose delante de los cubos. Eso ya se arreglará. Lo importante es la cosecha. El camarada Snowball los va a guiar. Yo los seguiré dentro de unos minutos. Vamos, camaradas, adelante, el heno los está esperando. En tropel, los animales se fueron hacia el campo de heno para comenzar la cosecha y cuando volvieron al anochecer se dieron cuenta de que había desaparecido la leche